Buenos días a todas, a todos, colegas del Congreso Nacional, de la Biblioteca en particular. Un especial saludo a nuestro invitado, Alfredo Jocelyn Holt, historiador. Eh, yo diría también escritor, cientista político, ¿por qué no? Un, un gran personaje, yo creo, en el mundo eh, de nuestra intelectualidad aquí en nuestro país. Eh, me acuerdo haberlo escuchado acá en el congreso en la cual eh, había dicho ahí que era primera vez que él estaba en el congreso, que había sido escuchado y yo creo que esta es la segunda vez a no ser que lo hayan invitado a otra oportunidad y eso me quedó eh, grabado y por lo tanto yo dije, bueno, somos una biblioteca eh, hacemos historias sin lugar a duda eh, y yo creo que qué mejor que tenerlo en esta oportunidad para que converse con nosotros eh, justamente en, una, en un proyecto que se ha transformado en realidad, que es la de eh, colocar en dispositivos modernos eh, de Internet eh, el gran trabajo que ha hecho la biblioteca después de 130 años de rescatar la memoria política legislativa del país y mucho más que eso. Entonces... <coughs> Ha tenido la biblioteca en este transcurrir una serie, yo diría, de, de, de hitos importantes que no es el momento de recorrerlos todos, pero no solamente esta biblioteca se dedicó a la colección de, de libros. Por lo menos 80 años se dedicó efectivamente a eso, pero rápidamente después, con el crecimiento del acervo bibliográfico, se fueron implementando tecnologías, metodologías, de almacenamiento de la información, de la recuperación, de la misma, de, poder, de colocarla en servicios de los parlamentarios, de un Chile, de un Santiago, digamos, de carrozas, de caballos, eh, de alumbrado público que debe haber sido muy particular, eh, de otro Chile. Y que los parlamentarios, naturalmente, en esa época, dado el poco volumen de de, de impresión de libros y de producción intelectual, gran parte de los libros venían de Europa. Fundamentalmente España, Francia, que es donde nosotros comprábamos los libros. Bueno, la cosa que se fueron instalando, todo este tipo de nuevas metodologías de almacenamiento, de recuperación de la información, y la exigencia también de un Chile que se estaba modernizando y tratar de, tratar de, de, de salir de, de, del mundo agrario, propiamente tal, y mirando los países desarrollados. Eh, la exigencia de los parlamentarios fueron mayores y también la biblioteca se dedicó al almacenamiento, recuperación indexación de la información legislativa. De tal forma que hoy día, ahí afuera, después se lo voy a mostrar a al historiador Alfredo, tenemos toda la memoria, digamos, legislativa del país de 1811 a la fecha, los diarios de sesiones, eh, que no deja de ser importante y los tenemos en un cofre de vidrio. Esa ha sido la producción, digamos, en términos de legislación que ha hecho el Congreso Nacional y que nosotros como biblioteca la tenemos resguardada. Junto con esos textos tenemos también la historia de la ley, que es evidentemente un un producto muy codiciado eh, por el mundo jurídico-legislativo, dado que ahí es donde se puede efectivamente descubrir lo que le llaman los abogados y los juristas, eh, el espíritu de la ley. Una cosa es el texto y otra es el espíritu. Pero no solamente eso, sino que también eh, la producción periodística en Chile fue creciendo a tal punto que en los años 50 empezamos a hacer una colección de recortes de prensa y hoy día es un, yo diría, un tesoro que aún lo mantenemos en papel, no lo hemos podido digitalizar, es un proyecto mayor, pero ahí hay gran parte de la memoria, yo diría, social, política del país. Son más de 7 millones, tengo entendido 3 millones de recortes de prensa que están perfectamente clasificados, indexados y se pueden recuperar. Y muchos investigadores han hecho historia a partir de esos documentos. De simples mapas que existían en la biblioteca que se fueron coleccionando hasta construir hoy día un sistema de información georreferenciado con información que proviene de una serie de organismos del Estado y que hace las posibles investigaciones sumamente interesantes que la ocupan los ministerios, los partidos políticos y yo creo que los privados también la deben ocupar porque la información que está ahí es sumamente interesante con la posibilidad de, de, de colocar más de mil variables en la investigación y descubrimiento de estos datos, fundamentalmente estadísticos y de otro tipo. De las salas de lectura tradicionales que funcionaban fundamentalmente en Santiago durante gran parte de estos 130 años, esta es una sala de lectura pero la principal sala de lectura es la que hemos logrado construir a través de Internet. Y ahí se produjo un fenómeno sumamente interesante, porque toda esa información que teníamos en nuestras estanterías, hoy día, desde hace varios años ya, quedó a disposición de todos los chilenos y que pueden acceder a gran parte de este acervo, yo diría, histórico-cultural. Tenemos los textos de la ley, toda la legislación nacional y más de 300.000 normas digitalizadas que han quedado, digamos, como un acto democrático no menor a disposición de todos los chilenos. Y en los últimos años, no solamente nos preocupamos de los libros, sino también de material audiovisual. Nos falta todavía aprender mucho sobre ese tema, pero tenemos en nuestras dependencias gran parte de los debates que se realizan en las comisiones legislativas y que van a poder ser accedidas en el futuro por todos los investigadores y por toda la ciudadanía para ir a ver efectivamente cómo se conversó, se discutió algún tema en particular. Y qué interesante sería revisar, por ejemplo, la Comisión Investigadora de Senama, ver efectivamente qué fue lo que dijeron los parlamentarios ...en esa comisión que está tan de moda... ...en este minuto... ...y también como una... ...muestra también de este trabajo... ...y yo no sé si... Eh, ...Alfredo sabe... ...tenemos, y recuperamos... ...toda la transmisión de Radio Moscú... ...los 17 años... ...que se estuvo transmitiendo... ...a través de este medio en el tiempo de la dictadura... ...lo hemos recuperado, lo tenemos... ...y yo creo que esa es la contrahistoria... ...oficial de lo que pasó, efectivamente, que es en esa época. Bueno, suma y sigue. Entonces, y nos hemos transformado eh, en, en, en, en una institución que guarda estos datos estadísticos, que guarda esta historia, que guarda la doctrina, la jurisprudencia. Tenemos la historia y gran producción eh, de los partidos políticos, hemos hecho accesible esta información de tal manera de, de manera de contribuir al desarrollo, yo diría, de la cultura, la investigación, la educación, la formación cívica, y por último, contribuir a lo que todos queremos, que es el fortalecimiento de este sistema eh, democrático. Entonces, hoy día, eh, efectivamente, vamos a inaugurar este nuevo sitio de la memoria política legislativa en la cual nuestros ingenieros, con las personas que trabajan en este eh, sistema, que son equipos multidisciplinarios, eh, hemos logrado construir este servicio de contribución a lo que yo decía, a la educación, la historia política y a la memoria, yo diría, de los chilenos con el fin de poder construir un país mucho mejor. Así que, muchas gracias de nuevo. Alfredo, por tu visita y te vamos a escuchar con mucha atención. Muchas gracias. A continuación, se dirige a todos los presentes el jefe del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales de la Biblioteca, señor Rodrigo Obrador Castro. Distinguidos invitados, colegas, muy buenos días. En el marco del quehacer de la Biblioteca del Congreso Nacional y a modo de contexto a la presentación del sitio Historia Política Legislativa, me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones y reflexiones. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, promueve una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 103, 193 Estados miembros que la suscribieron. En este escenario se han establecido 17 objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 16 se expresa en diversas metas, de las cuales hay dos que se vinculan especialmente a la labor de nuestra biblioteca y que le otorgan un marco a la presentación de esta mañana. ¿Cuáles son? Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Y garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Pues bien, la problemática que como biblioteca intentamos resolver en relación con el acceso a la información jurídica es sintéticamente la siguiente. Siguiendo la tradición del sistema jurídico continental y herederos del Código Civil francés recepcionado en los países latinoamericanos, nuestro Código Civil señala, artículo séptimo, la publicación de la ley será mediante su inserción en el diario oficial y desde la fecha de este se entenderá conocida de todos y será obligatoria. Luego, el artículo octavo consagra, nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que está entrado en vigencia. Como es evidente, esta normativa tiene enormes implicancias en tanto fundamento de la obligatoriedad de la ley y en cuanto sustento del sistema de derechos y deberes de las personas. Ahora, ¿la publicación de una ley es suficiente garantía para que ella se entienda conocida y comprendida? El esfuerzo de nuestra biblioteca... Para enfrentar este desafío se despliega a través de sus servicios jurídicos legislativos, que, conforme al plan estratégico de la institución, dicen relación con almacenar, procesar y poner a disposición de los parlamentarios, la comunidad jurídica y la ciudadanía en general, información jurídica relevante. Así, nuestros principales servicios jurídicos legislativos son, en primer lugar, el Servicio Webley Chile. Es la base de datos legales más completa y consultada del país. Contiene sobre 300.000 normas de texto completo, actualizadas y de acceso gratuito. Este sitio cuenta con 60.000 visitas diarias. En segundo término, corresponde referirse al sitio WebLay Fácil, que presenta el lenguaje claro y sencillo las leyes aprobadas por el Congreso Nacional referidas a asuntos de interés general. Especialmente destacables resultan las guías legales y las leyes en lengua de señas y en lenguas originarias. Luego, el sistema Historia de la Ley y Labor Parlamentaria. Se trata de un sistema conformado por dos servicios web y su objeto es la recopilación automatizada de toda la actividad desarrollada en el Parlamento asociada a una ley en particular o a la actividad legislativa y fiscalizadora de un parlamentario. La biblioteca recopila la información oficial generada por la Cámara de Diputados y el Senado, procesa dicha, dicha información procediendo al marcaje de la misma, utilizando el estándar que lidera el tratamiento de información jurídico-legislativa, el llamado XML legislativo acomantoso. Y... Finalmente, el sitio web que presentamos hoy, Historia Político-Legislativa, que entrega a los usuarios en forma libre y gratuita contenidos y documentos referentes a las leyes, los parlamentarios y la historia política chilena. Destaca el rol histórico del Congreso Nacional con el objeto de que los ciudadanos conozcan sus funciones y los aportes efectuados al devenir político de la República busca dar cuenta de la historia del Congreso Nacional, no como un ente aislado, sino inscrito en un proceso mayor, que es el desarrollo político del país. Desde otro ángulo, se debe relevar también, en cuanto a la forma, el estándar de la arquitectura de la información alcanzado en este sitio, que lo transforma en el sitio, en este sentido, de vanguardia de nuestra institución. De este modo, el objetivo de estos servicios es contribuir en la democratización de la información, la transparencia, la certeza y seguridad jurídica. Sin duda, el sitio que exponemos hoy se instala en el centro de la respuesta a este desafío. Nuestro esfuerzo en síntesis en este ámbito se expresa en poner a disposición de la ciudadanía el resultado del esfuerzo principal de nuestros legisladores en su rol de colegisladores, la legislación nacional. Pero sabemos que los contenidos de la legislación no son fáciles de comprender. Por eso hacemos este esfuerzo de mostrarla también en un lenguaje claro y sencillo, mostrando, como decíamos, el ejemplo de la ley en lengua de señas, la ley en lenguas originarias. También sabemos que cada vez es más importante para la ciudadanía conocer la consistencia entre el discurso de nuestras autoridades políticas y el ejercicio práctico y concreto de sus funciones. Por eso buscamos que la comunidad en general pueda tener acceso a la historia de la ley y para eso utilizamos los estándares más avanzados en el mundo de marcaje de información jurídica, y a la labor parlamentaria, para que el discurso de los parlamentarios tenga consistencia y en el caso de no tenerla, la ciudadanía pueda identificar aquello. Y por último, aquello que nos convoca hoy día, buscar la causa más profunda desde un punto de vista histórico, sociológico, de la relevancia de los actores que explican esos contenidos normativos. Por motivo de fuerza mayor, Pía Montalva, líder del área de historia político-legislativa, no nos acompaña hoy. En su representación, Pablo Rubio ahondará en las características del sitio y sus contenidos para luego desarrollar un diálogo con nuestro muy distinguido invitado, el historiador don Alfredo Jocelyn Hall. Muchas gracias. Antes de dar paso a la conversación que sostendremos con nuestro invitado, los invitamos a ver un video que nos explica las principales herramientas disponibles en el sitio web Historia Política. El sitio web Historia Política Legislativa de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile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 El destacado historiador y escritor nacional, don Alfredo Jocelyn Holt, compartirá con nosotros sus impresiones respecto a esta herramienta digital de la Biblioteca del Congreso, para la cual será acompañado en un diálogo por el investigador de la Unidad de Historia Política Legislativa de la Biblioteca, don Pablo Rubio Apiolaza. Invitamos a ambos a tomar asiento y recibimos, por favor, a nuestro invitado con un caluroso aplauso. Bien, buenos días a todas y a todos. En primer lugar quisiera agradecerla de manera muy especial a Alfredo Yosselin Hall por haber aceptado esta invitación a conversar sobre nuestro sitio web de Historia Política, sobre el rol de Internet en la producción historiográfica y la historia política chilena en general. Alfredo es uno de los más reconocidos y destacados intelectuales de este último tiempo en Chile. Es autor de ocho libros, algunos de los cuales eh, han marcado un hito en la historiografía contemporánea chilena tales como la independencia de Chile, el peso de la noche, historia general de Chile eh, en definitiva eh, estamos en presencia frente a uno de los más importantes historiadores de nuestra época reciente Alfredo también es columnista del diario La Tercera donde escribe sobre temas de coyuntura y efectúa análisis políticos siempre desde una perspectiva histórica Alfredo, la primera pregunta que, que quisiera formularte es si eres usuario de la red y de qué modo o para cuáles de los variados formatos que has elegido para difundir tus ideas. ¿Qué sitios consulta habitualmente? Pensando que el surgimiento del Internet y lo que Manuel Castells llama la era de la información ha transformado radicalmente el acopio eh, y, la, y la elaboración del conocimiento histórico. Bueno, muchísimas gracias. Yo agradezco a, a, a la Biblioteca del Congreso, a ustedes, al director a, y a Pierre Montalva, a quien yo le tengo mucho cariño. Uh, hemos trabajado juntos. Uh, y, y agradezco esta, esta oportunidad porque creo que es, es, es muy significativa. Uh, creo que lo más significativo es que este es el de los tres poderes del Estado, me parece que es el que ha tomado una iniciativa en este sentido, de, de tener una historia y poder proyectarla, me parece que um, demuestra que siempre comienza eh, políticamente el Congreso, después pueden venir los otros poderes a la saga. Uh, me parece que eso es algo que hay que tener en consideración. Sí, yo soy usuario, de cómo se llama, del de, de Internet, um, eh, manejo archivos, eh, eh, Llevo muchos años trabajando y haciendo archivos, recopilo información, um, fundamentalmente prensa, prensa nacional e internacional, um, eh, y, y, y, y voy, es un trabajo que lo hago día a día, todos los días. Um, eh, reviso la prensa y la recopilo uh, en temas muy distintos. Uh, me, me, me interesa eh, el tema de actualidad, el mundo actual, la cosa política, me interesa el tema universitario, he estado trabajando durante seis años sobre el tema universitario, ah, los jóvenes, ah, el tema de imágenes, el tema de arquitectura, ah, de modernidad, eh, por lo tanto estoy manejando en eso, también mucha fotografía ah, y por lo tanto eso lo solo uso. Sí, Creo que sirve como recopilación de información um, y tiendo a ser bastante desconfiado. Um, eh, yo soy desconfiado acerca ¿cómo se llama? de del Internet. Um, eh, entre el Internet y los libros eh, no me cabe ninguna duda cuál es lo más importante y lo que va, se va a preservar. Son los libros, um, muy por sobre este, este material. Pero creo que es útil y creo que es, es, es fundamental y creo que es, y tiene un elemento, como se llama, de información que me parece que es, eh, llega a un público general y por lo tanto afecta la manera como ese público general concibe, en nuestro caso, por ejemplo, la historia y la historia política. Y eso me parece que es significativo y por lo tanto es importante Uh, es muy importante. Hay otros sitios, uh, Memoria Chilena, pero cómo se llama, de la Biblioteca Nacional, uh, y otros, um, pero me parece que esto, en la medida de que tiene un carácter focalizado en la política, es, es, es, es, es crucial uh, uh, y, tiene, eh, y es también muy delicado. Y entonces, que esté en, manas, en buenas manos como de ustedes, me parece que eso es, es, es importante. Alfredo, en este mismo sentido... Nuestro sitio web está dirigido a usuarios muy diversos, sí. parlamentarios, periodistas, investigadores, estudiantes, tesistas de pre y posgrado, profesores también. Y por esta razón y como una manera de organizar los contenidos y las fuentes, hemos establecido una periodificación, que es un ejercicio que en la historia es fundamental, por cierto. Y hemos establecido varios criterios, las crisis políticas, los cambios constitucionales y los temas y los momentos en los cuales las coyunturas críticas del desarrollo político chileno. Me gustaría preguntarte qué, qué sentido tienen para ti, como historiador, estos intentos de periodificación y cuál sería, si pudiera aventurarlo aquí, tu propia periodificación de la historia republicana. Qué buen ejercicio que hay que repensar cada cierto tiempo. Mm. Sí. Bueno, esto, esto es fundamental. Las dos operaciones que nosotros hacemos como historiadores son básicamente dos. Um, uno, cifrar la atención en temas y sujetos históricos. Um, eso es lo, lo, lo fundamental. Y lo otro, el segundo punto, es que hacemos predificaciones um, Eso es fundamental. Fundamental. Es decir, un historiador como Gabriel Salazar, por ejemplo, privilegia a un cierto tipo de sujeto, como el sujeto popular, por ejemplo, y toma ciertas periodificaciones. Es decir, a Salazar no le interesa el periodo colonial, por ejemplo, Se le interesa nada más que desde... y ha ido retrocediendo, pero en realidad le interesa mucho más la historia contemporánea que la otra historia. Entonces, esa selección es fundamental. Esa selección es absolutamente arbitraria. Es absolutamente arbitrario. Lo que nosotros hacemos los historiadores es elegir el sujeto que nosotros privilegiamos. A mí me interesan más los sujetos de élite, uh, particularmente élite política. Uh, es absolutamente arbitrario. Otros podrán elegir otros, otros sujetos. Es arbitrario. También las periodificaciones son arbitrarias. Lo que no es arbitrario son los fundamentos que uno da para elegir esas variables. Eso es lo, es lo fundamental. Por lo tanto, tú lo sabes muy bien, uh, que ahí es donde se juega, porque la historia es fundamentalmente no la información, sino que un cierto razonamiento histórico. Y por lo tanto, hay que fundamentar por qué yo elijo a ese sujeto y no a otro, y por qué hago los cortes aquí y por qué lo, no los hago allá. Entonces, eso son, son lo, lo, lo, lo fundamental. A mí me parece que eso es esencial. El otro punto que me parece que es muy destacable acá, es que si la política tiene un privilegio de por sí sobre otras dimensiones. Esto es fundamental también, y yo creo que es un acierto. La política, dentro de nuestra tradición, tiene un sentido, o ofrece un sentido, que otras dimensiones históricas no lo tienen, puede que lo lleguen a tener, pueden que incluso um, eh, se impongan sobre la política, pero todavía no lo tienen, como por ejemplo... Eh, materias de orden económico, social o últimamente de orden cultural. Me parece que eso es muy muy importante. Yo por ejemplo tengo una discusión con, uno, con un historiador que no me quiero acordar de él porque es un canalla, um, pero pero fue alumno mío um, y, y entonces él insistía de que quería tener hacer cómo se llama una historia de orden cultural. Bueno, yo me formé como historiador cultural fundamentalmente eh, en historia del arte y en historia de las ideas. Por lo tanto, a mí realmente me debería interesar muchísimo más la historia cultural que en última instancia. Pero yo me formé en, otro, en otras instancias y cuando llegué a Chile no me cupo ninguna duda de que no había que hacer las ideas, y que la historia cultural era subordinada a la historia política. La historia política es la columna vertebral de este país es también donde más, mayor contribución que han hecho los historiadores y los mejores historiadores. Ahí es donde se juega la cancha en, en, en, entre... Y por ejemplo, una persona como se llama como Gabriel Salazar, nuevamente, a quien yo lo estimo muchísimo, um, lo admiro mucho. Gabriel Salazar que además está totalmente equivocado, um, eh, independientemente de eso. Pero Gabriel en estas materias por ejemplo, privilegia el orden social. Um, pero últimamente él, ha, él mismo se ha tenido que dar cuenta de que tiene que entrar a la... A, a lo que él desprecia, que es la política, porque la considera superficial, lo que le dice, superestructural, no le, no le da ningún, ningún valor, y porque cree que son todos unos monigotes que están operando en función de intereses económicos y demás. Ese es su tesis, es ¿eh? un clásico marxista, eh, en ese sentido, aunque él niega que sea marxista, pero bueno, son problemas de él. Pero, pero así todo, me parece que él lo mira en, en, en esos términos, pero, y con este otro historiador, yo tengo esta discusión, y me parece que nada reemplaza el análisis eh, político. El, el, el análisis político todavía ordena nuestras concepciones. Por lo tanto, lo que ustedes han hecho, desde un punto de vista político, resalzar la política y dividirla como la, como la, la, la han resalzado, me parece que es, es, es, es, es, es fundamental y lo comparto. Ahora, eso dicho eso, me parece que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Porque hay siempre implícitos de orden ideológicos y partidistas envueltos en el tema político. Y me parece que eso es, es, es algo que hay que tener en consideración. Por ejemplo, si ustedes eligen el tema constitucional, y de hecho las distintas divisiones, periodificaciones que ustedes hacen, son en función de constituciones, de alguna manera. Esos son los hitos que se, se, que se establecen. Pero las constituciones hay que tener un poco cuidado, porque los, yo, yo me formé como abogado también, que sí, como como, como eh, estudiante y, y enseño en no, ¿no? Um, las constituciones, como cualquier ley, um, no significa de que después tengan una facticidad o una práctica jurídica que se compadezca con esa, con, con, con, con, con, esa, con esa constitución. A mí me parece que eso es un punto que hay que tener en, cons en consideración. Otro punto es que las constituciones responden a un golpe, con, un golpe autoritario. Sin perjuicio que el Congreso con posterioridad, y ese es el caso del año 33, claramente, es el caso del 25, que además lo terminó imponiendo, como se llama, el, el, el, el, el, los militares, si, si, si, hay una, si hay en Chile una constitución militar, se llama Constitución de 1925, y no la constitución de 1980. Es decir, Arturo Fonten Talavera, por ejemplo, ha, ha estado insistiendo, tratando de meter ahí un gol, de que deberíamos volver a la Constitución de 1925. No, no, por ningún motivo tenemos que volver a la Constitución de 1925. La, la Constitución de 1925 es, la, es, es, es lo que produjo la Constitución de 1980, uh, de por sí. La Constitución de 1925 es la Constitución más autoritaria y establece un régimen cívico-militar y fue impuesto por los militares. ¿Qué hace después, posteriormente... El Congreso, para relajar ese golpe autoritario, es, yo creo que, la historia del Congreso. Esto me parece que es lo fundamental del Congreso. Eso es lo que ocurrió con la Constitución de 1833, que casi alcanzó a tener 100 años, pero el texto y la práctica, de ese, de, ¿cómo se llama, de ese texto, de esa Constitución, el año, hacia los años 20 del siglo XX, no tiene absolutamente nada que ver con la Constitución de 1833 originalmente. Y entonces, eso me parece que es fundamental tener en consideración. Entonces, poner demasiado punto en las constituciones es simplemente no tratar de entender enteramente, es una falacia jurídica. Yo por eso que no soy abogado, enseño abogados, estudié Derecho, di todos los exámenes correspondientes, podría ser, pero no soy abogado por ningún motivo porque creo que están errados en última instancia y creen que, hay, que el texto de la ley tiene un elemento, como se llama, sacrosanto. En realidad, eso no es tan así y eso es la riqueza. Hay una historia política que no se compadece, pero sí las constituciones marcanitos. Y me parece que eso es un punto. Ahora, hay que tener cuidado, insisto, hay que tener, hay que tener cuidado. y Porque los sesgos se presentan y se ponen. Los temas independientemente después de la devolución. Por ejemplo, ustedes, en un momento, refiriéndose al Congreso Termal, perdonen que, que haga una crítica, pero me parece que es importante, ustedes dicen, en 1930 Ibáñez designa el, el denominado Congreso Termal, de dudosa legitimidad, porque no fue electo democráticamente, sino designado por el propio presidente de... de, de dentro de un gobierno autoritario. Inmediatamente después, dice, el 6 de junio de 1932 la República Socialista toma la decisión de disolver el Congreso Nacional, lo cual inicia un breve periodo de inestabilidad. A ver, este texto, con estas líneas, a mí me parece que es no solamente discutible, sino que es dudoso. Um, y me parece que es dudoso por, por lo siguiente. En primer lugar, porque ¿El, el, ¿El Congreso Termal fue designado por el Presidente de la República? No, uh, fue, fue designado junto con los partidos políticos y todos los partidos políticos participaron uh, en, en, en esa designación. Personas como, por ejemplo, Gabriel González Videla, que representaba en ese momento, es un sexagayante, González Videla, es uno de los traicioneros más eh, chaqueteros profesionales, pero González Videla, eh, ¿cómo se llama?, era del, del bando en ese momento de, de más izquierda del Partido Radical. Eh, eh, eh, eh, Ríos, Juan Antonio Ríos, ¿cómo se llama? era otro tanto, otros de los que negociaron con, con, con, con, con Ibáñez. Por lo tanto, a mí me parece que que sea democrático o no sea democrático, absolutamente da absolutamente lo mismo. Si uno empieza a utilizar el término democrático, nada pasa el test. Hasta la última oferta de democracia, Así, no sé, el frente amplio, ¿me entiende? Es decir, el frente amplio se plantea como, como democrático, ¿me entiende? Y, y todo el mundo, todo, todo lo demás queda absolutamente, como se llama, descartado. En cuyo caso, ¿para qué hacer una web, ¿me entiende? Sobre el tema del Congreso. Es decir, el, el, el Congreso desde un punto de vista como se llama, democrático no pasa el test. No, seguramente no pasa el test hoy día, por una serie de razones de orden teórica y demás. Por lo tanto, no hay que utilizar el término democrático nunca como adjetivo. Por lo tanto, hay que solamente limitarse al tema de la democracia como sustantivo y ahí podemos discutir. Hasta, hasta, no sé, como Platón, que es lo que es la democracia. Entonces no hay, no hay problema, da lo mismo. Entonces, ¿me Pero no hay que evitar el término ¿cómo se llama? democrático como adjetivo. No es, no es, no es. Pero a mí me parece que aquí es, es complicado, es, es bastante complicado. Porque si uno ve ese texto, la República Socialista recibe menos golpes que la designación de un Congreso termal. Se dice, la República Socialista toma la decisión de disolver el Congreso Social Nacional, lo cual inicia un breve inicio, un breve periodo de inestabilidad frente al otro que sería ilegítimo. A mí me parece que eso es... ahí hay un desnivel. Si lo importante es resaltar el Congreso, es el cual cualquier Congreso que tengamos es infinitamente más importante y más significativo que cualquier intento de disolución de Congreso. Me parece que esto es elemental, esto es fundamental. Porque de lo contrario, por ejemplo, el, el, el, el, el, el, el, el congreso de 1822, de, de 1820, el, el, el, ese congreso es un monigote eh, eh, inicialmente, no tiene ninguna, ni, ninguna importancia. Sin embargo, fue clave para que le hicieran el golpe y para que sacaran a Bernardo Higgins. ¿Me entiendes? Es decir... Cualquiera que sea el Congreso es fundamental como, como contrapeso a, otro, a, a ese otro poder que es el poder del, del, del Presidente de la República. Y por lo tanto a mí me parece que eso es lo, lo fundamental, uh, entender. Y por lo tanto me, me parece que la política es lo que da sentido, es la columna vertebral de esta historia y dentro de eso el poder más político en el buen sentido, es el Congreso. De hecho, a mí me parece que el Ejecutivo es una aberración. Es una aberración. Y lo voy a plantear en este sentido. Y me, esto para resaltar la importancia de lo que es el Congreso. La diferencia desde los inicios está en la diferencia entre el gobierno, entendido como autogobierno, y el se nos gobierna. Esa es la diferencia. Hoy en día, nosotros, para nosotros nos resulta natural sostener que cuando uno escucha la palabra gobierno se refiere a la moneda. Y nadie pareciera pensar que gobernar es lo que se hace en este lugar. A mí me parece esto que esto, esto, esto, aquí, aquí radica todo el problema. Aquí es donde efectivamente se gobierna, porque se nos, auto, porque nos permite, permite autogobernarnos frente a la alternativa a que se nos gobierne, ya sea desde Madrid, en su momento, o desde la moneda, o desde la intendencia correspondiente. Me parece que eso es fundamental, y esa es la diferencia. Por eso que la gran historia del Congreso, en el fondo, es del periodo que va desde 1860 hasta 1924. Esa es la gran historia. Lo que viene antes... Y lo que viene después es probablemente a un autoritarismo y un imbalance en la cual el predominio de la Presidencia de la República es, es, es, es, es, es enorme. Y hay un intento, incluso al interior de, este, de, de estos congresos, de claudicar a su rol político e incluso legislativo. A mí esto me parece que es bastante fundamental. Buena parte de nuestro, del grueso de nuestra, de, de, de, de nuestra legislación son decretos con fuerza de ley, es decir, donde el Congreso renuncia a cumplir la función por la naturaleza técnica de la legislación y demás, y renuncia y le entrega al Ministerio de Hacienda o le entrega a las distintas otras instancias del Ejecutivo la instancia, como se llama, de, um, de, de, de, de constituir, de hacer, como se llama, la legislación. A mí esto me parece que es gravísimo. Cuando nosotros encontramos esto, y esto por supuesto ocurre desde 1924 en adelante y cada vez más, y por lo tanto este congreso en esas condiciones pasa a ser más insignificante. Perfecto. Alfredo, dentro de, esta, de, de este relato que nos indica acerca de la importancia histórica de este congreso, especialmente eh, en este periodo 1860-1924, eh, el rol fundamental de esta corporación ha sido precisamente legislar, dictar leyes. Y en ese sentido, estas leyes marcan, eh, son la expresión de grandes debates que ha experimentado la sociedad chilena. Por ejemplo, la cuestión teológica en el siglo XIX, hubo otros temas, digamos, la legislación laboral, entre, entre otros hitos. Y en este contexto quería consultarte acerca de, de precisamente estas leyes, de acuerdo a tu juicio histórico. ¿Cuáles de estas leyes, considerando este periodo 1860 24 o posterior, serían a tu juicio fundamentales para el devenir histórico? Vean ustedes, la ley más importante es la Constitución, pero yo la he relativizado. Por lo tanto, yo creo que... Este, a ver, este, este es, un, es un problema que se, se plantea desde los inicios. ¿Llamamos nosotros las escuelas de derecho escuelas de leyes o escuelas de derecho? ¿Entienden? Además que uno vaya a una escuela, a ver, parece que es gravísimo, um, eh, Sí, es gravísimo. Y por eso sabemos que están tan malas y tenemos los decanos que tenemos y demás. Pero bueno, pero aparte de eso, en realidad lo que importa aquí es el derecho y, y no las leyes y las normas. Y hay distintos tipos de leyes. Las leyes constitucionales no se mantienen en el tiempo, sin embargo, sirven para, ¿cómo se llama?, ordenar nuestra historia. Por lo tanto, tienen un peso y no es menor, aun cuando se modifiquen en el tiempo. Me parece que es porque dan sentido, ordenan, le dan sentido a un, a, a, a, a, a, al país y a, y a su historia. Pero no todas las leyes tienen igual significancia. Esto es fundamental. Por ejemplo, las que plasman proyectos nacionales me parece que son mucho más importantes. Entonces, por ejemplo, las leyes que dicen relación con la educación en su momento fueron fundamentales porque requieren una especie de acuerdo nacional al respecto. Entonces, por ejemplo, la que creó la Universidad de Chile, ¿me entiendes? Y, y, y toda la superintendencia de educación y demás en su momento. Por supuesto, tenían legisladores del peso que tenían, ¿no es cierto?, Andrés Bello, Mariana Egaña, Manuel Monti y demás, ¿no es cierto?, no los, no, los, no los hemos vuelto a tener. Entonces, plasman eso y después con, y nadie, nadie discute, nadie sale a la calle para, ¿cómo se llama? para discutir algunos puntos, como se llama, leyes de esa, de esa, de esa índole. La ley, el, el último proyecto nacional en este país que es, con, que es consensuado y demás, y que dice relación con la posguerra y demás, es, es la Corfu. A mí me parece que eso es, ¿cómo se llama? Y aquí participó todo, todo, todos todo, todo los sectores, desde la CUT hasta el, los sectores gremiales y demás. Por lo tanto, ahí hay, un, hay una ley, ¿cómo se llama? Y que tiene esas características. Hay otras leyes en las cuales, por ejemplo, se le delegan facultades legislativas, por ejemplo, los decretos con fuerza de ley, que a mí me parece que son una aberración, es decir, es simplemente como se llama de que el Congreso dice no hacer, que, que, no, que no tiene la capacidad técnica, no tiene la capacidad, como se llama, para, para idear, como se llama, leyes. A mí me parece que es una renuncia, es una claudicación del Congreso. Y ese es el grueso de la legislación en Chile, créanme. Las leyes económicas y las leyes sociales... A mí me parece que son débiles, y creo que hay que tenerlas en consideración. Esto no quiere decir que no sean, que no sean insignificantes, son débiles, a final de cuentas. Y son débiles porque no dependen de un acto legislativo para que tengan fuerza. Y esto no me parece menor. Es decir, podemos establecer ¿cómo se llama? una serie de, se de, de, de empoderamientos de orden social o legislativo, o con respecto a género y demás, ¿sí? y sin embargo la sociedad no va a ser cambiada por la ley las condiciones económicas no van a estar dadas y por tanto no se podrán hacer efectivas. Por lo tanto, yo creo que hay que tener en consideración esa, esa dimensión. Hay, hay leyes que crean comportamientos y hay leyes que son de una, de una, de, de una son pequeños relojes y son extraordinarios. El Código Civil, por ejemplo, que es una ley, yo no lo podría comparar para nada, como, por ejemplo, con la Ley de Reforma Agraria. No se compara. ¿Entiende? La ley de reforma agraria, sí, creo que es una de las peores, de las mayores aberraciones que ha ocurrido en este país, veía ahí a Elwin, um, ahí, y me acuerdo de la reforma agraria. La, la, la reforma agraria produjo unos efectos que no tienen nada que ver con los objetivos y los propósitos de la reforma agraria, inicialmente. Y generó toda una inestabilidad política, ¿cómo se llama?, tremenda. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo tratamos esa ley? ¿Me entienden? Es, decir, es una ley, en ese sentido, que no se compadece con el Código Civil. Que yo sepa, no hay ninguna manifestación pública en contra del Código Civil. Eso creo que habla bien del Código Civil y de sus autores, y de ese señor que es don Andrés Bello, que, que no me cae particularmente simpático, pero es, es, decir, es admirable ¿verdad? en todo sentido. Entonces, a mí me parece que ese es un test que no, sea, no, no, no se considera. Y entonces, cuando uno tiene, como se llama, en los sitios web y demás, y como toda la información en el Internet, pareciera que tiene la misma importancia, pero no tiene la misma importancia. entonces Yo creo que hay que, hay que relevar. Y yo simplemente planteo que hay estas... Las leyes económicas y sociales, que es lo que más pide la gente, son las menos, a la larga, que perduran. Esto, esto es lo, de, lo, lo cual demuestra la ignorancia de la gente, Cosa que hace pensar que quizás no hay que consultarlos demasiado. Pero eso algo, es, es una ventaja, como se llama, que nosotros los historiadores tenemos, porque tenemos una perspectiva de esa índole y podemos medirlo. Entonces, me parece que ese es un punto que, que, que hay que tener en consideración. Alfredo, la sección Congreso Nacional de nuestro sitio incorpora, además, discursos políticos que han sido pronunciados dentro de esta corporación los mensajes presidenciales desde su inicio en la década de 1830, las cuentas públicas de los presidentes del Senado y de la Cámara, y además discursos parlamentarios. La pregunta que te quiero realizar tiene que ver con este último punto. Hubo una época en el pasado que quienes tenían interés de formarse en política asistían a las sesiones para escuchar quienes eran considerados grandes oradores o grandes polemistas. Uh -huh. Sabemos que el Congreso Nacional tiene una historia bastante larga. Entonces en ese contexto quería consultar a quiénes destacarías tú dentro de estos grandes oradores o polemistas o parlamentarios que marcaron la diferencia en un contexto histórico definido? A ver, yo, yo sigo insistiendo que la época más importante de la historia del Congreso Nacional en Chile es de, de 1860 a 1924, esa es la historia más importante. Escribí hace mucho tiempo atrás en el, la revista Estudios Públicos um, un dossier, hice un dossier con textos sobre el liberalismo moderado, um, eh, que justamente dice relación con el periodo en que estaban en discusión dos aspectos que son fundamentales. La, el conflicto entre Iglesia y Estado, uh, por un lado, y en segundo lugar la intervención electoral por parte del, de, del gobierno. Um, ahí es donde se llega al mayor grado de, de elocuencia, y ahí evidentemente gente como Miguel Luis Amunategui, como Benjamín Vicuña Maquena, como Isidoro uh, son son realmente son, son muy extraordinarios como, como, como, como, como oradores. Eh, hay oradores que son, son tremendos, son, son, son notables cuando. cuando, cuando um, cuando son efectivamente parlamentarios, y esto es muy interesante, hay, cuando son parlamentarios cuando son parlamentarios jóvenes, por ejemplo, el joven Balmaceda, que le gustaba derrocar gobierno porque era parlamentarista, no se compara con el Balmaceda, que es un autoritario presidencialista y termina siendo un dictador y termina cerrando el Congreso Nacional y le hacen una guerra civil. Esto es un tema muy importante. Solamente recobra su elocuencia cuando se pega un tiro y escribe una y escribe, como se llama, un testamento. Es mi tatarabuelo, así que me puedo referir de esta manera sobre yo, yo no soy balmacedista, en términos, porque yo creo en el Parlamento, fundamentalmente, creo que era un hombre completamente errado. Yo soy balmaceda, pero no soy balmacedista, creo que es una pequeña diferencia. Pero apelo a, la, a, a, a tratar de entender de que, en realidad, el interesante para todos estos efectos, y desde el punto de vista del Congreso, es el joven balmaceda que, como se llama, derrocaba derrocaba eh, eh, eh, gobierno ah, derrocar gobiernos dentro de la lógica parlamentaria lo cual a mí me parece que es lo que hay que hacer es lo que debe hacer un, un parlamento ah, es lo que debe hacer eh, Allende es otro tanto Allende es el mejor ejemplo y nuevamente recobra su elocuencia cuando se está por pegar un tiro ah, nuevamente, por lo tanto no sé si la elocuencia es, tan, es algo que uno debería estar buscando y demás, eh, Pero lo que es importante también es que si el periodo de elocuencia es entre el año 60 y el año 24, ¿qué nos deja para hoy día? Es lamentable. Pero, ¿qué significa perder la elocuencia? Y realmente hoy día no, no tiene ningún valor, en absoluto ningún valor. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que la gente no está pensando. O sea, a mí siempre me dicen, pero tú escribes muy bien, no sé, si supieran lo que me cuesta escribir, no me resulta fácil escribir. Y no es un problema de escribir bien, sino que de pensar bien. Si uno piensa bien, escribe bien. ¿Me Entonces la falta de elocuencia a mí me parece que dice que no están pensando bien. Ahora, cuando uno está por pegarse un tiro, claro que piensa bien, porque es todo lo que queda, ¿me entiendes? El punto es cómo podemos tener la elocuencia de un Andrés Bello, de un Manuel Montt, de un Isidoro Razzurich, de un Benjamín Vicuña Maquena o Miguel Luis Amunati, que que yo sepa no se pegaron ningún tiro. Alfredo, el tiempo se nos está acabando y para cerrar esta conversación me gustaría saber qué aspecto de la historia del Congreso Nacional destacarías, haciendo en realidad una síntesis de cuáles son sus aportes en estos más de 200 años de existencia. Bueno, yo, yo, yo dicho nuevamente, a mí me parece que lo fundamental aquí es el Congreso sirve de contrapeso y sirve de contrapeso a una presidencia de la República que maneja el Estado, un poder administrativo gigante y que, tiene que y sirve de contrapeso. Me parece que eso es fundamental, eso, eso es esencial. En segundo lugar... Me parece que la historia desde 1924 25 con los militares detrás, que establecen un régimen cívico-militar, con ese personaje que fue el primer director, uno de los primeros directores de esta, uno de los primeros directores de esta biblioteca, que es Arturo Alessandri, um, eh, me parece como se llama, de que eso es gravísimo y eso ha significado una claudicación. No es solamente que el, el, el Estado y la Presidencia de la República se entromete sobre el Congreso, sino que el Congreso renuncia a su propia Historia. Renuncia y caudica a su rol de legislador. Estamos hablando de la, bajo el régimen donde históricamente y constitucionalmente este es el momento en que el, el, el Congreso es el más débil de la historia de Chile. Y eso tiene que revertirse. Eso tiene que revertirse. Para poder estar... Para pa poder, pa poder valer la pena que salir en la web, al final de cuentas, en última instancia. Entonces me parece que eso es, es, es, es, es fundamental y es esencial. Y me parece que el trabajo que se hace aquí eh, eh, pone una vara, establece una, una vara. Y, y además existe la posibilidad, y, si, y si, si he sido crítico de alguna manera, es porque encuentro que esto es muy, muy, muy importante, hacer una buena historia del Congreso, y créanme que han sido nefastas, la, la, la historia reciente del Senado eh, causó una… Decir, no sabían quién era quién y pusieron fotografías de demás uh, erradas. Uh, yo escribí una, una, una columna que se llamó Hay la historia, uh, haciendo referencia a ese desguisado que, que, que hicieron, ¿cómo se llama? Y que, y, y que tuvo el beneplácito de Lagos Beber, que era el presidente en ese momento. Y, y, y, no sé, nadie entendía nada, ¿entendés? eso me parece que es, es, una, es, es, es, es aberrante. El, el, la historia del Senado de, de Gonzalo Vial es lamentable, es absolutamente lamentable. Por lo tanto, me parece que alguien tiene que hacer... Yo intentaría por hacer por la historia del Congreso, y me parece que ese es un punto. Por lo tanto, aquí puede estar la, el germen de una historia del Congreso y de tratar de entender. Por eso es que es, es muy, muy, muy significativo. Y esta es la cámara más política, y es la cámara más política porque es la más representativa y, por la que, y, y, y, y porque, porque son las Cámaras las, las que representan algo más plural que las mayorías unívocas plebiscitarias, que es lo que nos ha ofrecido la historia más contemporánea. Y eso me parece que hoy día es un, un trabajo doble. El, el Congreso tiene que servir de contrapeso no solamente el Estado, la Presidencia de la República y en la alianza con los militares, que ese es un eje, sino que la calle, y la calle como sustituto de lo, que hay, de lo que se hace aquí. Y por lo tanto, uno tiene que estar a la altura de esos dos desafíos. Quizás este es el Congreso, estos son los congresos que se van a desafiar a dos monstruos, como son esa contubernio Presidencia de la República Militares, como se llama, y Estado, y la calle cuyo propósito es anular el Congreso. Y este Congreso en particular tiene una historia para atrás, y una historia para atrás en que redujo el autoritarismo, sacó a los militares y eliminó, como se llama, y, como se llama, y redujo a su, a su debido coeficiente al presidente de la República, entre el periodo 1860 y 1924, que además co consiste... Consiste. lo que pasa es que toda una historiografía que no cuenta mal el cuento y es una historiografía en el fondo fascista uh, nacionalista es es se llama es Alberto Edwards con la fronda Aristocrática para justificar la dictadura de Ibáñez uh, y es un se llama y es una historiografía que hace cuadrar a todas las líneas políticas en este país desde Eduardo Frey la Falange que, que cu, cu, cuya cuya Cuya, uh, cuya revista se llamaba Lircay, ¿cierto? Es evidente. Um, y después tenemos a Boludo Talte, como se llama, Aníbal Pinto, Santa Cruz, eh, como se llama, Cepal, excomunista, eh, etcétera, etcétera. Es decir, todo el espectro se cuadra con Alberto Edwards y Mario Góngora, que es un gran historiador. Entonces, está bien, se le perdona, pero no a los políticos. Les perdonan, ¿me Entonces, esto a mí me parece que es, es, es, es, es muy, muy, muy grave. Y esta otra historia de la calle, con una cantidad, con una caterva de historiadores, como se llama, que consideran de que ahí están las mayorías, ahí está realmente, cómo se llama, la soberanía popular. Y no esto que es meramente representativo, que es oligárquico, en el sentido. No de esos señores pelucones y demás, como se llama el siglo XIX, sino en el sentido de Michels, que dice que es la ley, como se llama, hay una ley de hierro y la ley de hierro es que toda organización es oligárquica. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el rol de esta institución? Es fundamental para contrapesar esas dos otras alternativas que su propósito es eminentemente autoritario, dictatorial. A mí me parece que esto es lo clave. Por lo tanto, aquí es fundamental una... Hacer hacer conciencia del rol de esta institución y cómo esta institución tiene eso. Ahora, eso, dicho eso, me parece que hay otro punto que me parece que es fundamental, y es que cualquier intento de plasmar material para una historia del Congreso es simplemente auxiliar e instrumental, fundamentalmente. Hay una tendencia hoy día, y particularmente gente joven, en creer que porque tienen acceso a la información se sienten empoderados, aun cuando no sepan nada de que tienen acceso al conocimiento histórico. Y me parece que eso es es gravísimo, porque eso es una falacia. Es una falacia. La historia no es una, es diversa, y la historia la hacemos los historiadores y somos muchos. Y la historia nunca cierra el debate, nunca cierra el debate, y por lo tanto queda abierto. Por lo tanto no es admisible ningún tipo de dogmatismo. Y entonces, por lo tanto, las páginas no pueden, cometer, no pueden mostrar sesgo, es lo posible, es inevitable tener el sesgo, pero hay que ponerse, no sé, condón para estos efectos, ¿me entienden ahí? Y, y, y el lector debe ponerse una píldora el día después y tomársela, porque si no, se lo fornican intelectualmente. Y eso es fundamental, eso es clave. Y dos, ¿cómo se llama? Y, ¿cómo se llama? y, y, y tener absoluta conciencia de que es información que hay que… estamos, estamos suficientemente conscientes de la posverdad y de demás… ¿eh? de que hay que tener conciencia de que, es, que hay intentos por desinformar y no solamente por informar. Y me parece que eso es, es, es fundamental. Entonces yo, yo lo felicito porque en realidad están metiendo en aguas muy, muy complicadas, tienen una iniciativa por sobre cualquier otra de las instancias, le han ganado la ventaja a la presidencia de la República que es incapaz de guardar los archivos presidenciales. Es decir, desde ese punto de vista son los papanatas. El presidencialismo en realidad es y, y, y después de este gobierno que sabemos que es inepto um, sabemos que lo que puede ser el presidencialismo ¿me entonces en esas condiciones en esas condiciones hay que tener un contrapeso y ese contrapeso se fortalece en función de su autoconciencia de orden histórico y este, este congreso lo, se los provee y, y, y, y nos merecemos un congreso mejor. Muchas gracias, Alfredo. Quisiera reiterarte los agradecimientos, lo mismo que a nuestros invitados que han tenido la gentileza de acompañarnos y no me cabe duda han disfrutado de este interesante recorrido por la historia política. También es una interpelación a los que hacemos la historia dentro de esta institución para seguir mejorando, revisitando, reinterpretando el pasado, que es parte fundamental del oficio también. Así que esperamos compartir contigo una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.